A lo hijo de puta ¿Qué pasa? Cerdos, cerdas, todos porcos, porcas Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo más que especial Otra vez en mi canal, hoy estoy hablando un poco raro porque son absolutamente graves. Las 3 de la mañana Y vengo de jugar las putas ranques de Valora Me veo un poco sexy, ¿no? Me veo más delgado Vamos a comer un poco Bueno, me encantó. Voy a echar también un poquito de Coca-Cola Ponerme gordo Y empezamos con el vídeo Hoy es un vídeo de hablar Mientras he hecho Coca-Cola aquí a ver si se me va a caer, ya verás. Y vengo a hablar sobre el estado competitivo de valor. Lo que pienso yo, del tema de las ranked, el tema del MMR, es un vídeo más de opinión, ¿vale? Pero yo qué sé, me apetecía hacer un vídeo así, ya que últimamente no tengo ideas para grabar. O sea, que si tenéis alguna idea, alguna mierda que queráis, cualquier tipo de cosa de este estilo, decírmela por favor, ¿vale? Chichín. Porque si no mi canal de YouTube literalmente se puede ir a la puta mierda Estoy un poco tilteado con el YouTube Y me apetece mucho el contrario, que es streamear Que estoy en Twitch todos los días Bueno, voy a dejar de hacer el mongolo Y voy a dar mi opinión más sincera de lo que está pasando en las Rankeds Y lo que está pasando sobre todo con las Smurfs Hay muchísimas cuentas Smurfs Pero no sé si es culpa de Valorant o culpa de los jugadores Creo que es más culpa de Valorant Por algunos aspectos que habría que tocar extremadamente rápido O sea, ya, ahora mismo, de inmediato Por ejemplo, el tema de no poder jugar más de Duo Q A partir de Diamante 3 Eso me parece una absoluta mierda por qué porque por ejemplo, gente como yo, eh, que streamea, le gusta streamear y le gusta estar con sus colegas riéndose mientras streamea, que no se basa su contenido solo en competitivo, aunque tenga nivel para estar en un Diamante 3 o un Immortal, me obliga a jugar solo o a jugar... Eh, sin skins o joder, en una cuenta smurf entonces me obliga a smurfear el propio juego por querer jugar con mis colegas o sea que eso me parece una absurdez que una cosa es que mucha gente dice oye tío deja de quejarte si es que podéis jugar un ranked ¿cómo que puedo jugar un ranked hijo de perra? ¿cómo que puedo jugar ranked hijo de perra? me apetece jugar con Petty tío que tener un rango, subirlo con mis colegas hacer como una especie de equipillo así no sé tío yo creo que eso deberían de quitar eso es el primer paso, lo primero que pienso y yo creo que es lo primero que deberían de tocar bueno no, confieso y me equivoco y te provoco sexo que habría que cambiar primero el tema del MMR reiniciarlo, es increíble que yo cojo una cuenta smurf, juegue 10 partidas de posicionamiento de estas un ranque, me juegue las 5 de posicionamiento y me pongan en diamante 3 sin haber hecho casi nada, quedando último en casi todas las partidas, me empieza a dar de hostias con todo el mundo no sé qué, no sé cuánto, y gane partidas en diamante 3, y gane partidas en inmortal y luego me obligo, o sea, como se dice el anti este, obligo una cuenta a que sea oro por ejemplo, que en mi caso, con mis amigos que son oro y platino, y yo me hago una cuenta obligatoriamente en oro, o sea, juego todas las partidas con ellos intento quedar un poquito bajo para que me dejen jugar competir con ellos y me dan más hostias en oro y la gente juega mejor en oro que en diamante 3 o lo puedo perjurar y jurar o sea hay casos y casos está claro pero en su cierta mayoría porque es esto porque hay gente que siempre juega en su main como es lo que debería que hacer y de vez en cuando reiniciar el mmr porque hay gente que es en realidad a día de hoy diamante 3 o platino 3 y está estancada en plata Oro, ¿qué dices tú? Colega, tío, es que gano una partida, me das 15 puntos, pierdo una, me quitas 30. O sea, las cosas no están bien, colega. Ya es hora de cambiarlo, hijo de puta. Uy, en cualquier momento me banean de YouTube, me meten un strike por las barbaridades que digo y por cómo hablo, porque soy un hijo de perra, asqueroso. En general, que tendríamos que, que pensar un poco más, Valorant, tendría que pensar un poco más en esos jugadores que están estancados con el MMR, ese low vuelo tan malo. Y alguna forma de que lo suban o directamente reiniciárselo a todo el mundo. Porque hay gente también que está overstacked. Yo en mi plato, en mi plato, en mi condición, que estoy diamante 3 inmortal, considero que no soy diamante 3 inmortal. Considero que soy a lo mejor diamante 1, diamante 2. No considero diamante 3 inmortal. Ni de coña. Que sí, que gano partidas. Que sí, que tal. Pero no las carrileo. Ni, ni mucho menos hago un buen papel muchas veces. Luego juego en plata o en hierro. Partidas un ranked. Y sí que estoy un poco más suelto y doy mochas, Pero en ranked no es que haga un papel. Sobre gigante, por ejemplo, este último acto A lo que me refiero Yo acabé el anterior acto en Diamante 3 No, en Inmortal O en Diamante 3, no me acuerdo Y me jugué estas 3 o 2, creo que son, para que te posicionen en el siguiente acto Perdí las dos y quedé ulti ¿Qué rango me pusieron? Diamante 3 O sea, me pones el mismo rango, perdiendo las partidas Bájame O sea, es que yo quiero que me bajes Porque es que no me lo paso bien en esos rangos Pero bueno, lo de siempre Que yo qué sé que es que tienen que escuchar un poco más a la comunidad porque hay muchísima gente quejándose de esto. Tema de la Viper, también hay a gente muy chetados que sí que los van a ir bajando y tal con el nuevo este KO a ver lo que hace. Y nada, no voy a hablar mucho más. Eh, me voy a caer ya un mes. No sé para qué he hecho este vídeo, pero me apetecía hacer un vídeo de este estilo. Así que nada, eh, un besazo a todos y a todas. Nos vemos prontísimo. Me tenéis en Twitch todos los días. Tenéis el horario en Instagram, en Twitter, en YouTube. En todos lados, en todos lados. Y voy a dejar de decir tacos porque me voy a comer un strike. Lo juro por Bebilloda. vemos